Hola, que tal? ranita del canal. Aquí Capri Novio para ustedes. Hoy estamos de nuevo en GTA 5 con Alex y Dani Craft de todo. Hola. Bueno, hoy nos encontramos en una carrera y yo me voy. permiso de salir antes? Yo mismo. Yo mismo voy mestrito. No, porque digo peligroso? peligro. ¡Avanza! ¡Ahí voy! ¡Quita el gordo! ¡Quita Beto! Hey ¡Oh! Uh, ¡Aquí vamos! de primero, chicos! ¡Vamos! ¡Que podemos! Aquí ¡No vamos. por mucho tiempo! Estaremos, Caplay ¡Corre! ¡Ahí vamos! ¡Pues no me Aquí van a alcanzar! ¡Ale, chetro! ¿Cómo? ¡Ah, no! ¿Qué ¡Ah, bueno! ¡Entré primero otra vez! ¡Así Estamos es! detrás amigos. tuyo! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me desviaron! ¡Me ¡Me fue! Me voy pa'l cielo, machos Me voy para el cielo este es El segundo pase de último No, yo ¿no? no, voy atrás de la micra Fanita. Capri, cuidado, te viene un super salto Super salto El macho Este, lo Esto está muy alto ¿Quién viene detrás mío? ¡Alechi! qué vértigo, uy, qué vértigo Hola, ¿qué macho, tal? No, te hay que estabilizar el vehículo hacia adelante para que caiga más rápido. Mira, Eso de ser aquí. primero, como que no te se te da muy bien, ¿sabes? ¿Eh? ¿Cómo que entonces es de, de primero, Uy. ¿En qué momento? Porque estoy más cerca del punto, ¡hola! ¡No! ¡Aleche, que miedo! No, no, ¡No, no, no, no, no! Yo soy el primero, yo soy el primerísimo ¿Sabes ¡No, yo me caí el agua! Oye, ya me está adelantando. ¿A llevo? Ahí estamos. ¡No, no, no! ¡Aleche! ¡No! no. ¡Ale, no, no mamá, ¿cómo vas a hacer eso, pana? No, Dios, es que soy buenardo, bro, buenardo, mira este salto No, no, no, no. ahí está, ahí está, ahí lo qué? veo Espérame! mi Ahí vamos Ahí voy oh, por ti, oh, Alexi Voy oh, por ti Hostia, hostia, ¿qué pasó? Oh, ¿Por qué te estrellaste? Hola, qué bonito Uy, ¿y aquí yo no puedo hacer nada Viene ¿no? el elevador? Hola, gameplay, no, ¿cómo hola. estás? ¿Quién acelera el primero? Pues yo, Rony oh, Yes, asco. No, Dios. Dios. no me robes mi rebufo. <risa> no me lo robes. Ven para acá. No, no, los no. Los alcanzo. El tercer lugar los alcanza. ¿Dónde, a... no ¿Dónde, a... A... ¿Dónde está? ¿Dónde está Betofi que no habla? Ah, es que los últimos serán los primeros. Es que todo el último. <risa> no, panita, ¿qué te pasó? Uy, uy. El Dani que... me chocó y me tiró. No. Mentira, Alexi me chocó a mí. Bro, Pero, mientras... ¡Qué rencoroso. Mientras yo voy luchando con Alechi, eh, El Betojo está luchando con... <risa> wow. ¡Ya los veo! ¡Ya los alcanzo! ¡Espérenme! ¡Espérenme! A ver, Blake, te crees, Primera Francesco vuelta. Virgolini? ¡Ya te va a poner freno! Man, <risa> ¡Estoy <última> ganando! ¡Mi <risa> ah, madre va a estar feliz! ¡Pon! Bueno, ¡Va a estar orgullosa! ¡Hola! ¡Primera vuelta! ¡Primera ¿Qué? vuelta! Uy, uy, segunda, ¡Segunda! qué bueno, ahí vamos a ver. Sí, acá lo alcanzamos. Me he vuelto. He vuelto, papu. ¿Dónde estás? No te veo. detrás de ti! Pues no te veo. Pues me vas a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí te veo. Ya te vi Hola. Soy yo de nuevo. Ustedes saben cómo va a Raya Mazuy rápido. Pues así yo voy de rápido. Tú eres el rayo más pero yo soy Francesco Berolini. O Se no. ha llegado a la carrera de Rayo Matul. La ¿qué dice? Yo soy Turbo. El caracol. El caracol. <risa> el caracol. No es porque al primero si los caracoles son lentísimos? Pero tú no te sí, has visto dale. la película de Turbo. ¡Que va tan rápido! Y yo veo yo? un caracol un caracol va a Vale, ¡No! por ¡Alecí, no, si no, por favor. Hola, ¿qué no, tal? A está volando Uy. conmigo. Caimán, Caimán. Los, los autos no vuelan. Los autos no vuelan, gente, ¿cómo así? ¿Te diste ¿o? cuenta? ¡Vamos, caemos! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, vale, si sí cayó mal! ¡Es mi momento de aprovechar, no, de triunfar. no, no! ¡Es mi momento! ¡Danny Craft, ¿Dónde estás? ¿Qué, ¿Qué? la parte de cayendo! los dos ¡Eso es entre tú y yo! Y cayendo, gente! Este? ¡Ahí voy! ¿Qué? Vamos. ¡Uy, cayó alguien por ahí! ¿Quién era? ¿Quién es ese? ¡Hola, Dani! ¡Es la Danny yo... No, casi, casi me ¡Ay no! ¡Ale, me sigue para atrás! ¡No me felicidad? robes el dibujo! ¡Vay! ¿Sí? ¡Veloz! No, pero los conos, los conos, ya, ya, ya. ¡Ay, Ay pelos. cuidado. ¡Vay! ¡Veloz! ¡Viva! ¡No, no, no! ¡Va no, no, a no, encima mío! ¡Viva! ¡Pero no, no me atropelles! ¡No, no, no! no. ¡Ay, voy, ahí voy! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué! ¡Ay, bueno. bueno, ¡Ya los veo, gente! ¡Hola! hola. ¡Qué tan pringado! ¡Pero, bro! ¡Aquí ahora llegó Dani! ¿En qué momento? Hola. ¡Woo! ¡Les digan que últimos eran los mejores! ¡Wacho! ¡Wacho! ¡Ya somos todos aquí! ¡En la ruta final! ¡Vamos! No. ¡Vamos! ¡Vete levador! el elevador! ¡Adiós! ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh, ¡Casi uh. que no podemos, Ranita! ¡Vamos! ¡Es el momento no de empezar! ¡Y voy! ¡Gaplay! ¡Woo! No, no, ¡No! ¡Si me. yo te choco! ¡No! ¡Si yo te choco! ¡O primero me choco yo! ¡No! Bravo no. no, ¡Voy ganando! ¿Te imaginas que el trofeo sea rochino? O... ¿O? ¿Sí? no? ¡Ojo! Eh. ¡No! De todas las comidas que no. bro. Es que mi comida ahorita es la rachina. Por si no sabías, Qué asco es la mejor bro. comida del mundo. Dane, quétate, rincoroso. Es rencoroso. El mejor el no, filete, es mejor el filetico. No puede ser filete. no llego no, no, no llego. no Mira, mira, tú eres el mundo de vehículos cayendo. Yo vine <risa> primero. Llegué. Yo sí si bueno. llegué. Se bien el severo, se el severo. Bueno, no okay. caí. No, Soy la final ¿Saben? tu madre, tu madre, no, madre final. No. mi madre mi madre no, mentira se viene, es acá los espero ¿Quién viene, ¿Quién viene yo, ya estoy llegando muy segundos. segundo quien te el nadie viene, aquí esperando como musicitas de elevador esperan los cables y Kapli esperan oigan si, si Hola, se hacen mostrar Vanessa